Me da una pena porque antes hicimos un video y se perdió todo por culpa de Franco No se todo, está todavía acá pero no grabó audio la... sí, Primero aprende yeah. y después, eh, decía algo Aprende de tus errores really? Una rampa! No, no, no, no, no, no la misión. Estás muerto. ¿Qué decías? Bueno, vamos por la misión franco, acá, que eso es por lo que vinimos, ¿no? Sí. Mira, ahora conduzco bien. Y sí, porque no hay vehículos. <risa> oh. No. Robado, otro. Tranquilo, no tan... Cuidado, señora. <risa> Cuidado señora, ahora voy a ver, soy... Listo. Ya casi llegamos a tu muerte. ¡Au! Algo no al giro. Ya llegamos, sal de vehículo. Sal del vehículo antes de vehículo antes de que nos maten. Listo. Ahora corre. Llegamos más rápido que cuando venja a ganar una carrera. Disculpa. Cielo, <risa> Te vinimos a matar juntos. <risa> Sí sí sí, le voy a caer más. Mira, mira, mira, mira. No eres tan tonto como Franco porque Franco hace el mejor tonto. Sí, en el segundo lugar después de vos. Mira, así te voy a hacer a vos. Mira, claro, estás claro. amenazando. Sí sí, así te voy a hacer a vos. Pa mátalo. Pa está matando. ¿Qué me está matando? Este, ¿quién está matando? <ríe> Agarra el móvil y corre, corre, corre hacia el frente. Ah. Yo por aquí justo me una pistola oh, corre! ¡Corre! ¡Garalda! Hay que huir Por aquí, ¡corre! ¡Corre que nos van a matar! Eh, pero ¿por qué viene la policía por nosotros? Sí, yo no que nos están en ¡Oye amigo, dale! Vamos a ver que matar a ese y ya, nos vamos Ya está muerto, vámonos, vámonos Espérate ¿Qué son esas cosas? Ni idea, las quiero agarrar Ok, espero que estemos grabando esto porque si no se sí, pierde eh, eh, ¿Por qué se pierde de lo, lo mejor No, no, no se perdió nada, no grabó el audio simplemente Bueno, corre, corre Resúrate viejo Tú apresúrate. Tú mira, así corres vos. ¿A dónde te vas? ¿Y para dónde tengo que ir? Ah, ¿queda ahí? Sí. Bueno, queda ahí. Sí. Me pregunto por qué decía que había que huir. Vamos, sí. bueno, vamos, vamos. Sí hoy oh, no tiene que conducir Franco un peligro un peligro. Sí sí pero qué suerte que bueno está conduciendo no porque si no vino perdido tres veces. Ajá. ¿Ir a a Monarcho. Ah sí si es un peligro ah, y vos estás en el coche ¿por qué no manejas? ¿Dónde queda en Franco? ¿No es esa N? No es si sí es esa N. No no ah no la N es, el, es del norte no hay en ningún lado de hecho Muchas personas en la gente de San Andreas fueron hasta la N y no consiguieron nada. Es porque no fuimos. Es porque vivimos en África. Porque él es mejor que tú. todo África. todo África. Ay. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Ay. Oye, ya vamos a tener 20 minutos de video, lol. sí sí si. Sí. No te preocupes. Déjame a ver. Es deja de manejar y déjame a mi Una pregunta, ¿cuándo vas a subir esto? Y cuando lo termine de editar ¿Mañana? Quizás, mañana Mañana no hay clases, mañana no hay, clases. hay que, ahí. ¿A dónde ahí? Es? que la que queda ahí. No hay más... ni re... $100 dólares para volver a pintar A ah, la mierda Entonces mira ¿no acá La con... No No es la N ah. La N es del norte, que... amigo Bueno, somos del sur Ahí Jal... está No, que hiciste? Me echaste del coche, venja ¿Cómo te voy a echar? Sí el otro policía no le dispares que es un policía headshot. me parece que me parece le hizo que es un chico. headshot hoy oh, dios dos estrellas me parece que este chico no entiende la, las cosas le digo algo y hace lo contrario el franco de vendía hay que salir corre corre <muchas> ¿Y esto? Es un.. Ah, se sí me está indicando dónde conseguir arma Corre. Para que se termine el diálogo. Bueno. ¿Por qué le mato ¿Por qué mataste a un policía? Ahora y tenemos dos estrellas y policías en ah, el. al hotel, regresa al hotel. Hotel Cribago, vamos al hotel Trivago Espera, ¿y el Lorenz ese? Ya se puede superar, ¿A dónde se fue? ¿A dónde cagó la... el conde? ¡No! ¡Corre! Y sí. los policías chotos se meten en, en cada lugar, niño No tienen derecho a... a, a correrle el paso No, pero tú no tienes derecho a quitarle la cabeza a alguien de un tiro Headshot ¿Qué me vas a hablar Pero a los postes se ponen en mi camino, no puedo creerlo ¿Cómo los putes se van a poner en tu camino franco están colgados sí, justamente están ahí los dejaron plantados ¿eh? no para mí seguramente los bolsillas truchos estos vamos corre corre bien por cinco, le la una visión por favor la otra vez le hiciste vos y salió mal. y sí, la policía <ríe> y se van a la mierda ah no mira, estaba ahí Bueno, ¿quieres decir algo? Bueno, me divertí mucho la verdad haciendo el video. ¿Y a ti? Sí, la verdad porque no estuve solo. Estuve con mi mejor amigo ahora, eh. eh los amigos son amigos por siempre y para siempre. Bueno, ¿quieres añadir algo antes de, antes de irnos? Sí. Un balazo. Suscri suscríbanse en nuestros canales, al canal de YouTube les dejo la descripción no crees que, es, que estamos haciendo mucho spam no y también denle like si quieren más videos con Benja si sí, podemos claro y prepárense porque después de este video también voy a estar editando mi primera no, mi, mis primeras partidas de Among Us que yo las grabé yo tuve Ajá. mi primera partida y me tocó ser el impostor y maté a Gatungo y si, y si quieren o aparecer en Among Us matando a Franco dale, si quieren Among Us con yo contra Benja y contra varios, ¿ok? Ok, bueno, antes de irme quiero decir muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien, sí. les quiero mandar un saludos a todos y quiero que se cuiden, besitos y abrazos, claro. Bueno, suscríbanse al canal de Neymar que aparece en la descripción, ¿ok? Ok, chao, ah, Franco, ¿quieres añadir algo antes de irte? Sí. Fíjense, cuídense mucho. No sé si subiré video para Navidad. Lo más probable es que sí, pero... Bueno, en caso de que no suba videos, felices fiestas. Bye.